Hola gente YouTube aquí y me en este nuevo video donde estaremos jugando un juego llamado Shadowgun Deadzone donde es eh, no sé si se lo conocen pero igual se lo presentaré es un juego muy pero muy parecido al yes of War y bueno aunque tenga dos dos dos modalidades de juego es muy pero muy bueno puedes descargarlo para PC o jugarlo en Facebook Android o iPhone pero es recomendable más para PC Porque corre más fluido Y no tienes que descargar Datos cada vez que vas a entrar Y etc eh, eh, este, este, juego lo, este juego Lo jugaré solo en este video Porque eh, ya Ya le he dicho a mis amigos para que se lo descarguen Y eh, así podemos jugar Si quieren ustedes también Me invitan al Skype O sea, me, me mandan la solicitud eh, JMR Pro Igual como en todo en Todo donde me pongo en todo, o sea, todos los lo gametas Bueno, comencemos. Partida muerte. Vamos a jugar una partida muerte. Eh, le voy a ir explicando las características del juego. Y muchas otras cosas más. Eh, el próximo el próximo capítulo de este juego lo estaré grabando con ya con.. con, con mis otros amigos. Y estaremos haciendo una super guerra aquí. Como ven comenzamos con las animaciones parecidas al Gears of War, corres y se mueve la cámara como si fuera el Gears y todo eso. Eh, básicamente este juego lo corre cualquier PC que tenga una, una, una, un buen procesador. O sea, si tienes un procesador de Pentium 3 en adelante te va a correr el juego, pero si tienes una tarjeta gráfica que no te corre ni... ni ni al contra strike pues olvídate si te corre contra strike te corre este juego eh, otra cosa que les, les quería decir las armas las puedes mejorar las pueden mejorar eh, o sea en el sentido de que le puedes poner más daño el cartucho lo puedes eh, eh, eh, le puedes poner con más capacidad de balas eh, también se puede comprar la, la cuenta premium pero o sea en la cuenta premium lo que hace es darte un poquillo de más ventaja y puedes comprar más skins nuevos porque la mayoría se agarra a los soldaditos estos que son gratis unos mutantes que son que son grises, blancos, algo así como ven los soldaditos se parecen a, a los de una película que vi cuando pequeño que no recuerdo su nombre, yo sé que eran los gorgonitas versus los soldaditos de juguetes. Que dominaban el que querían dominar el mundo creo tengo que volverme a ver la película porque me, este juego me hizo recordarlo bueno seguimos como podemos ver eh, vemos que te, podemos, tenemos capacidad para dos armas ya que cuando llegamos al nivel 6 o sea subimos aquí en este juego hay que subir de nivel para tener más capacidades más más ventajas y ahí me tuvo me mató bueno eh, yo ya tengo ya todas las las, las cabinas de ventaja abiertas, lo que me faltan son las premios pero voy a cons conseguir un poco de oro porque cada día te dan una ficha para que tú te juegues el sorteo se llama casino y te puedes ganar más más oro para comprar skins eh, cuenta premios etcétera, lo que puedas comprar pues. y como ven los, los juegos eh, o sea, la la partida dura 5 minutos. Eh, el programa que estoy grabando es Fraps, pero, pero. como tengo poca memoria, seguro es de ha de ser eso que por eso es que me estaba bajando lo, los, EP, los FPS tan rápido. Bueno, ya vamos a terminar la partida. Ahí le damos Y siempre hay que tratar de llegar de primero para que te den más dinero y muchas más cosas. A ver, falta uno para. Adelantarnosle. Toma Corre, corre Toma, toma Toma, toma, toma, toma Toma oh. Bueno, el que iba de primer lugar Se nos adelanta un poco porque va de primero Por 16 O sea, yo matando a 3 Y él matando a 3 A ver Me metemos por aquí Encontramos a dos cayéndose a tiro ahí. No, bueno, no bajaron a tercer lugar. lo no puede ser. Bueno, esto también consiste de buen internet y todas esas cosas. Mis amigos se lo están descargando porque este es un juego muy, pero muy liviano. Pesa 180 megas, 183, y es muy, pero muy liviano y muy bueno. Pero, o sea. Eh, Quien en Venezuela el internet no es tan bueno O sea, hace unos bajones increíbles Pero me imagino que después de un tiempo Se arreglarán, digo yo eh... Dios Tengo la ventaja de salud Y me... Oh, oh, oh, oh, oh Atentos, atentos, ya estamos Estamos de segundo lugar Y nos falta nada más matar a uno para Llegar de primer lugar A ver, a ver, a ver, a ver Toma no, el tipo también mató a uno, así que busquémoslo. Sí, sí, sí, sí. No, no, no, no. 19, pero tengo puntos de bajo. Tengo puntos de bajo. No voy a lograrlo. Creo que no lo voy a lograr. Espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera. No. Bueno, segundo lugar, ¿qué puede ser? Pues, este. Eh, bueno, este juego consiste en eso, pues, tratar de llegar en primer lugar, o segundo, tercer lugar, son los, las posiciones mejores, donde te pueden dar más monedas y muchas otras cosas más, y bueno, eh, espero que les haya gustado este video, si te gustó dale like, eh, suscríbete, comenta, y si quieres buscarme para seguir jugando este juego y muchos más, búscame en sky como YMR Pro y jugaremos muchos juegos para subirlo a mi canal. En conjunto, pues en cooperativo Versus, versus, todo eso Oh, me he ganado Yo a ver, que me he ganado Vamos a ver, antes de irnos eh, Equipo Equipo, aquí Vamos a ver Me he ganado un aumentador de precisión Bueno, chav bueno chavales Esto ha sido todo Hasta la próxima